Extraño ovni en Argentina Los avistamientos ovnis en su gran mayoría se tratan de esferas que surcan el cielo a gran altura y en algunas otras ocasiones vuelan más bajo como si trataran de monitorearnos o seguirnos el paso. Lo que un hombre pudo grabar en Argentina es uno de esos videos desconcertantes. El video llegó a mi correo sin más información que la que el propio autor puede dar mientras tuvo este encuentro ufológico del segundo tipo veamos con detenimiento este archivo encima acá no lo veo ahí está al lado de la nube ahí está ahí está se va a esconder, mirá Se escondió detrás de la nube. De primera instancia vemos un objeto con una forma irregular. Parece formarse de diversas esferas y tener una rotación en su propio eje. Lo extraño de su estructura claramente sorprende al hombre que no se lo puede creer. Pero esto no acabó aquí. Veamos la siguiente parte del video.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 Y parece formar un gran número 8. Esto nos puede dar indicios de que se tratara de un globo con alguna especie de forma. Si no fuera porque el video termina con una repentina desaparición. ¿A dónde fue el objeto? ¿Qué era esa cosa en los cielos de Argentina? Son preguntas que hasta el día de hoy el hombre que lo grabó se sigue haciendo. Y seguramente también muchos de nosotros. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Han tenido algún avistamiento tan extraño como este? Déjenme su comentario o cuéntenme alguna experiencia que hayan tenido. Quizá entre todos podamos acumular más información sobre estos acontecimientos. Y si tienen algún archivo sobrenatural, enviémelo a mi correo arroba, gmail, com, o a mi número de WhatsApp 722647. 2286